Señores. Ay, Dios mío, estos muchachos son. Ellos. Andan unos videos. Están por ahí, videitos. Desafían las autoridades en los rieles San Francisco de Macorís. Aquí impiden paso de la PN. Señores, estos muchachos hay que ponerle régimen. Estos muchachos están provocando a la policía, flaco. Yo estoy como torcido, ¿cómo es? Mire, señor, vamos a ver ese video. No sé. Ya. La gente se pasa. Mira, mira, mira. Oh, no. Lo pusieron de relajo a los policías. Ah, los rieles no son fáciles. Hey, El final. Prohibido el paso para acá, para los rieles. Prohibido el paso. Cerran los menores, vean la calle, veanlo ahí. Vean cómo es que andan, vean. No se lo podemos hacer para acá, la policía, estamos los rieles para nosotros de acá. En medio a uno, para que las los rieles lo Ay, ay, ay. No pasa, no pasa. No pasa. Estos muchachos son... Buenas noches, son muchachos de vide, que nos van a tener en mente. Y pido disculpas a los que por favor las rutinas que lo y disculpas, no se puede. No se puede. Entonces ya quedó ahí. Él dijo que Que perdón, que quedó ahí ya. Entonces, no, una ratrería. La, la mamá y el papá lo que tienen que darle una pela diario cada vez que lo vean. No, no, una, una golpía diario, un mes dándole pela todos los días. Eh. Todos los días. Y, y la autoridad de aquí poniéndolo al servicio comunitario. Esa calle entera, barrela diario, ¿sabe que la haga la. la, la la principal de los rieles, hasta allá abajo, diario que la barra. Durante un mes, porque es que no se puede. Mire, mire, mire el desorden que hicieron esos muchachos ahí. ¿Qué pasa? Que si la policía llega en un momento así, lo apresa, de una vez hay un problema. Salen unos abusadores que esto, que lo otro, pero señores, usted está viendo que ese muchacho lo que ha hecho, impidiendo que la policía haga su trabajo, una policía que no puede estar en el Día de Reyes con su familia, que no pudo estar en, en, en el año nuevo, que no pudo estar el 24, que te están, te están salvando la vida, eh. te están salvando la vida, que tú no puedes estar afuera de tu casa porque es un decreto que lo puso el presidente. Lo puso el presidente de decreto, fue un loco. Entonces, estos muchachos, atención, esa madre, esas madres y padres o tutores. Ya, eso, eso, eh, eso suena como colegio. es Madre, eh, padre o tutores. Traiga que usted quiera, me decía a mí, de su casa. Ya tú sabes. So now, Pues bien. tiene que controlar a esos jóvenes. En su casa, mire, usted vive con un tío, ese tío, tío, vea, controle ese muchacho porque va a haber un problema un día que va a ser lamentable. Lo que es esa tiradera de piedra, ese desorden en la calle, esa tiradera de botella, debe, debemos tomar conciencia. Usted puede darle un golpe a una gente y buscarse un problema, mayúsculo. ¿Usted entiende? Esos muchachos de que amarrar cosas, después dejan el tollo, vienen al ayuntamiento, que, que matado a quitar esos toyo. Entonces, porque usted eh, le da una alegría a eso. Que usted le da un, un, un, una aleluya. Ah, que, eh, que. Y se graban entonces para después salir pidiendo disculpas. Hay muchachos que hay una pela eh. Porque no podemos ponernos locos. Ya esto está saliendo de control. Y a las 12 no tiene que poner toque de queda, tiene que poner a las 8 de la mañana. El que sale amarrado de una vez, para allá, para el estadio, tranquilo en el estadio, allá. A usted lo agarran tirando piedra con un chucho mojado. Para el chuchazo, más nunca tiró una piedra. Más nunca tiró una piedra, yo quemaba goma hasta que me agarran un día con los fósforos ahí. No vimos, más nunca. Lo llevo una goma, doy la vuelta. te entiende? Entonces, debemos ser mejor personas. Queremos un 2021 diferente, ¿verdad? Pero usted nos quiere trancar con el teteo. Dale teteo, dale teteo, dale teteo. ¿Verdad? Chuquiteo y bailoteo. La vuelta, porque usted nos quiere trancar. Aquí estamos tan locos que a las 2 de la tarde ponen un DJ en una marquesina, tú y para allá, y para allá, y para allá, y dale teteo, dale teteo, dale bailo, ¿eh? Así usted quiere, no, usted y 31, ay, eso la mano, abrazó su familia, que es 2021, pero usted quiere salir para la calle, aquí hay tigres tan de, gra oh, perdón, ya me iba a decir una mala palabra, tan malo, que duermen el día entero, y se levantan a las 6.45, que van para la calle. Lo último que hicieron, lo último fue una caravana, ¿Eh? el domingo, una caravana, señores, por la principal avenida, 200 motores, y siempre aparecen esas muchachitas que le levantan los motores y andan atrás, y las pobres policía. otro fue tirando bolitas, ay, yo pensaba que eso se había acabado las tiraderas de bolitas. Ahí andamos los lo, lo pobres a acción rápida. Ándale, eh, eh, <risa> correteo. Estos son eh. Poniendo la autoridad de relajo. Debemos poner nuestra parte fuera de chercha y fuera de relajo. Debemos poner nuestra parte para que esta pandemia allá porque estamos locos. Dime tú, que yo te la búsqueda de noche, una tarima, presentando... ¡Oh! Yo a, aquí me voy a presentar yo si no hay fiesta entonces hay muchos empresarios también que han perdido mucho dinero y debemos tomar conciencia de esa ratrería esa loquera cómo es flaco dale chuquiteo, dale teteo ¿eh? si nosotros queremos un 2021 sin pandemia debemos poner en otra parte y es bueno a las 12 porque a la 12 no dan tiempo a ellos emborrachar es borracho que ellos hacen la cosa a las 12 no le da tiempo, porque ni, ellos se levantan a las 11. Cuando se van a cambiar y a desayunar, ya son las 12, no pueden salir. ¿Usted entiende? Lamentablemente se encojona cuando lo graban, pero usted está haciendo un desorden. Y hay de ustedes, si la prensa no estuviera ahí, hay de ustedes. No, voy a tú sabes.